Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a todos ustedes que leen y también escuchan El Ciudadano. Me da mucho gusto estar con ustedes que nos acompañen y también me da mucho gusto presentarles a nuestro invitado de hoy que es el doctor Héctor Bernal Mendoza, él es eh, investigador de tiempo completo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el área que tiene que ver con la naturaleza y tiene que ver con el cambio climático y tiene que ver con el cuidado de la tierra y tiene que ver con la alimentación de los pueblos. Héctor, me da mucho gusto que estés con nosotros. No, pues el gusto es mío, Flor Coca, gracias por la invitación. Platícanos un poco, tú, tú eres un hombre que ha estado ligado desde tu niñez al campo. Y creo que eso tiene mucho que ver en ese amor que se tiene por la naturaleza y en esa preocupación también, porque es una preocupación el que los pueblos, las comunidades, los pequeños lugares tengan la posibilidad de alimentarse y de también decidir sobre los cultivos, sobre qué es lo que quieren hacer con la tierra, porque la tierra nos va a acompañar siempre. Claro, pues sí... Eh... Pues yo soy hijo de padres eh, campesinos y además indígenas. Ambos son de origen indígena, eh, mi madre de acá de la Mixteca Poblana y mi padre del de Valle de Mezquital, de Hidalgo, ¿En eh, el Otomí, ¿sí? ella Náhuatl. Entonces, pues desde pequeños, este, bueno, mis hermanos y yo tuvimos oportunidad de tener contacto un poquito con ese mundo sin embargo, fuimos de esas familias desarraigadas, ¿no? de las que tuvieron los padres que irse a la Ciudad de México a trabajar. Y entonces, este, el vivir en una ciudad, pero conocer el campo, pues hacía que yo extrañara esos lugares. ¿no? Es decir, con, eh, ver la parcela, los maizales, escuchar los pájaros y vivir en un barrio de ciudad pues me hacía pensar en que no era un buen lugar para vivir ¿no? la, la ciudad y había que buscar regresar al, al campo. Entonces, pues eso, lo, la manera en que lo logré fue estudiando agronomía, ¿no? Estudiando agronomía, este, yo soy eh, agrónomo fitotecnista, aunque mi verdadera formación, como yo la reconozco, es como etnobotánico. Yo me formé más que como agrónomo, como etnobotánico, porque ah. lo que me interesaba era ver esa relación de las personas, de las sociedades humanas, con las plantas, que es una relación interesantísima, no fue lo que detonó las grandes civilizaciones en, claro. en nuestro mundo. Pero tú eras un chamaco de la calle, andabas siempre en la calle, eras sí. como dicen patita de perro, ¿no? Sí, yo era un niño de la calle prácticamente, <risa> te lo comentaba hace ratito. Era un niño de la calle porque, bueno, mi familia muy pobre, este, pues no tenía a mi mamá tiempo para trabajar y, este, y luchar por la vida y a la vez cuidarnos, ¿no? Entonces yo, uno de los más pequeños, pues me escapaba, me iba, andaba yo en la calle, me juntaba con banditas, andaba yo este, en los barrios bajos del norte de la Ciudad de México. Y, este, y pues tuve mucho tiempo, ¿no? Hasta, hasta que llegó un momento en que entré a trabajar. Yo empecé a trabajar desde muy pequeño este, y eso empezó a cambiar mi vida, ¿no? El, el empezar a trabajar como pues sí como cualquier otro trabajador. Y entonces tú te decides por irte a la Universidad Autónoma de Chapingo. Es eh, tu alma mater ahí, te... te comienzas a tener ya una relación más seria con el campo, porque es a través del aprendizaje que tú dices, quiero hacer esto. ¿Y cómo se da ese desarrollo en la carrera? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus sueños cuando eres tan joven? Cuando yo me voy a Chapingo, una de las primeras eh, decepciones que tengo, a pesar de que Chapingo es una universidad extraordinariamente buena, extraordinariamente útil en nuestra sociedad, pero a mí me tocó todavía... Eh, vivir la etapa en que lo que predominaba era la idea de que la mejor agricultura era la agricultura tecnificada, lo que le llamamos la etapa de la revolución verde, a mí me tocó como la última etapa de esa, en donde se pensaba que la maquinaria, los agroquímicos, este, eran lo mejor para la agricultura. Entonces, yo tenía otra idea de por sí, y entonces cuando llego a la universidad me encuentro con otros grupos de estudiantes y de profesores, que pensábamos diferente y que pensábamos que la agricultura ya no debería de ser así. Entonces, empiezo a inclinarme por la, lo que ahora conocemos como la agroecología, es decir, eh, una agricultura que ya no es tan tecnificada, por lo menos no con ese enfoque de tecnificación y sin el uso de agroquímicos. Yo empiezo a ir por ese camino. Yo creo que es muy importante esto que, que ustedes eh, comenzaron como una corriente, porque eh, hay que cuidar el suelo y precisamente los químicos son los que en muchas ocasiones no solamente dañan los cultivos, sino que van dañando la tierra poco a poco y después esa tierra ya no da para más. ¿no? Así es, este, el suelo es un ente vivo, en la agroecología así lo vemos, no lo vemos como, como algo que nos sostiene o como que permite que las plantas quedescan, sino lo visualizamos como un ente vivo. Eh, lo que ha hecho la agricultura convencional, la agricultura industrializada, es irlo matando poco a poco. Con el uso de pesticidas y con el uso excesivo de fertilizantes químicos, la actividad biológica del suelo ha disminuido a un punto en que en algunos lugares eh, es prácticamente inexistente. Entonces hay que proporcionarle todo a la planta. Para que una planta pueda desarrollarse, hay que darle todo porque el suelo está prácticamente muerto. ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es darle vida nuevamente al, al suelo. El suelo es el elemento central en la agroecología. Pero cuando se comienza de cero, porque habrá zonas, en, no solamente en el mundo, por supuesto, pero en el país, zonas en donde dices, es que aquí tengo que empezar desde cero. ¿Cómo le hace un agrónomo... ¿Cómo, ¿Cómo le hacen quienes están preocupados, porque en algún momento, no sé si eso llegue, puede quedarse la tierra, el planeta, sin alimentación para los pueblos? no O sea, que, que sea cada vez más difícil remontar la cuesta y sacar, sacar plantas, sacar frutas, sacar verduras, sacar vegetales de la tierra. no Sucederá, desafortunadamente este, sucederá, Flor, sin duda, porque... A la par de esto que estamos comentando, de los efectos de la agricultura capitalista o la agricultura convencional, eh, estamos eh, lidiando y vamos a lidiar con otro fenómeno que ya nos alcanzó, que es el tema del cambio climático. Entonces vamos a tener cambios de temperatura y de humedad eh, extremos en los próximos años que va a ocasionar precisamente esto que tú dices. ¿no? Sin embargo, yo confío y tengo una, una plena seguridad ...de que disciplinas científicas como la agroecología nos van a ayudar... ...porque podemos con, con técnicas muy sencillas, eh, con recursos relativamente económicos... ...o incluso gratuitos, poder este, reactivar el suelo. Bueno, y también yo creo que eh, eh, la educación es un punto fundamental en ese sentido... no ...porque, por ejemplo, ustedes han tenido experiencias con pobladores de diferentes lugares... Yo tuve una experiencia con biólogos en donde fuimos a un lugar y nos enteramos de que los murciélagos son polinizadores, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, el animal no es bonito, entonces te dan miedo y muchas veces los pobladores pues, pueden agarrarlos a palos para que se vayan de ahí. Y solamente la educación... Y la capacitación de parte de los especialistas puede enseñarles cuáles son los beneficios que pueden darnos las abejas, los este, murciélagos y, y otros animales, mm, desconozco qué más, pero que pueden ayudar no solo a la naturaleza, sino a la alimentación. Claro, este, el estado de Puebla es uno de los estados que es eh, parte de su biodiversidad, son las cactáceas. Este, eh, mucha gente lo ve como una desventaja, pero realmente es una ventaja que, que tengamos esa biodiversidad tan rica en el estado. Y las cactáceas son un grupo de plantas que evolucionaron de una manera muy interesante, precisamente en condiciones difíciles, este, y coevolucionaron con algunos animales, como es el caso de los murciélagos. Eh, eh, el municipio por ejemplo el municipio de Huitziltepec Santa Clara Huitziltepec es un municipio que se dedica primordialmente a la producción de pitaya y pitahaya, dos frutos que cada vez son más interesantes porque tienen mucha demanda en el mercado internacional, ¿no? Tienen una serie de características muy interesantes eh, sin embargo eh, a la par tenemos que lidiar con este problema de la pérdida de biodiversidad eh, precisamente el domingo pasado me invitaron a dar una conferencia en el marco de la Feria de la Pitaya aquí en, en la comunidad de Dolores Hidalgo, la más importante de Puebla, donde comentaba yo eso con la población, que cuando nosotros llegamos ahí hace cuatro años a, a echar a andar un proyecto de investigación sobre murciélagos, este, nueve de cada diez personas no sabían la función que tenían los murciélagos. Fíjate, ¿y ahí viven? Ahí viven, han vivido desde pequeños. Entonces al principio no nos creían cuando les decíamos que dos eh, y hasta eh, cuatro de cada cinco pitallas, este, que ellos producen son gracias a los murciélagos. ¿no? Sobre la práctica y después de estar trabajando ahí casi dos años, la gente terminó convenciéndose de que no solamente no son un peligro, sino además son muy benéficos para ellos. Y ahora la comunidad ha cambiado, ahora la comunidad quiere aprender. Es lo que tú dices, la educación ambiental. Este, vamos nosotros a echar a andar un proyecto con los niños, con los niños de, de sexto año y de la secundaria, porque ahí se siguen este, dedicando a eso como la actividad económica principal. Y si todo sale bien... Ellos van a poder vivir muy bien de la, de, la, este, de la producción de pitaya y pitahaya en los próximos años, pero tienen que cuidar a los murciélagos, tienen que entender que son unos... Además son, fíjate que son bien simpáticos los murciélagos. Ay No, eso no, no creo, pero bueno, puede ser, ¿no? Cuando los ves de cerca, porque nosotros los teníamos que manipular, los teníamos que tomar de la red y estudiarlos y tomarles fotos y todo eso. Medidas y todo lo Todo, demás. todo, porque teníamos que identificarlos. La, la investigación consistía en identificar la biodiversidad de, de murciélagos. Entonces empiezas a aprender a, a, este, a, a, a quererlos. Yo nunca he tenido fobia con los murciélagos, pero ahora este, pues me simpatizan mucho más que antes. ¿no? <risa> tú eres un hombre que ama el campo, pero también que estás preocupado por la sociedad y sobre todo por, por una sociedad que vive de los recursos naturales. Entonces, eh, tú te has eh, dado conferencias, has hablado ampliamente sobre el tema de la soberanía alimentaria. ¿La soberanía alimentaria qué quiere decir? Que los pueblos decidan sus cultivos, que los pueblos este, tomen, en sus, tomen las riendas, tomen en sus manos eh, lo que va a hacerse con, los, con las tierras que circundan ese, esa comunidad. Explícanos un poquito más qué sería eso. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Pues que a la gente no le falte comida, ¿no? Sí. Que frijoles, maíz, este, eh, carne, tenga... No importa de dónde venga y no importa eh, la calidad de esa, de esa alimentación. Lo importante es que la gente coma, ¿no? para decirlo de una manera muy simple. En el caso de la soberanía alimentaria no es solo eso lo que nos interesa, sino además lo que nos interesa es que la gente sea capaz de producir todo lo que produce sin que dependa de nadie, sin que, sin que esa producción... Este, pueda estar en peligro si falta, por ejemplo, un insumo o si falta este, alguna infraestructura o si faltan semillas, todo eso. ¿no? Desafortunadamente, en casi los últimos 40 años hemos perdido mucho soberanía alimentaria porque todo eso se dejó en manos de transnacionales. Sí, claro, que han inundado el país. El país lo, lo tomaron, este, controlan las semillas, controlan los fertilizantes, controlan el agua, etcétera. Entonces, los energéticos. Entonces, eh, soberanía alimentaria implica que superemos eso, que superemos esa dependencia. Y es algo completamente diferente. El agua no puede ser privada y el agua no puede ser de, de un el lugar de un dueño, de un solo dueño, en un pueblo, en una comunidad, porque el agua es de todos. Y ahí comienzan los problemas para los cultivos, creo yo, ¿no? Claro, porque la agricultura es la principal consumidora de agua, pero si además está en manos privadas, está a través, eh, manejada a través de empresas, entonces, pues... Eh, el productor siempre está supeditado a que, a que pueda disponer de esa agua, ¿no? Por un lado. Y por otro, pues cada vez tenemos mayor escasez de agua. Cada sí, claro, vez, también. Eh, con, hemos contaminado una buena parte del, del pequeño porcentaje de agua dulce que contamos, lo hemos contaminado y por el otro lado ha tendido hacia la privatización. Entonces tenemos que revertir esas dos cosas. Platícanos, tú, a ti te acaban de aprobar proyectos eh, por parte de CONACIT sí. y yo creo que son proyectos muy interesantes, ¿no? Así es. El año pasado tuvimos la suerte de que CONACIT nos aprobó un proyecto precisamente en el marco de la soberanía alimentaria y está enfocado a agricultura en las ciudades, agricultura urbana y periurbana. Este año nos volvieron a aprobar el proyecto para tres años más de, de financiamiento. Y ese proyecto, eh, así a grandes rasgos, platícanos. ¿De qué se trata? Tiene tres componentes. Este, nos interesa el tema de las semillas. Nos interesa eh, echar a andar un componente que se llama Casa de la Semilla, que es un lugar manejado por la comunidad, por colectivos de, de, de, este, de colonos, este, de ciudadanos, escuelas, etc., que tengan este, áreas para resguardo, eh, producción, eh, investigación en semillas. Este, le llamamos casa de la semilla. El otro componente es, eh, se enfoca hacia el que yo le llamo el talón de Aquiles de la agricultura, que es el tema de las plagas y las enfermedades. Es donde más gastamos recursos para, para poder producir. Entonces, eh, vamos a establecer laboratorios que le llamamos laboratorios de medios biológicos para eh, producir microorganismos que nos ayudan a controlar plagas y enfermedades, sobre todo insectos y hongos fitopatógenos. Y el tercer componente son huertos urbanos. Queremos apoyar todos los esfuerzos que de por sí ya se están haciendo para que familias, grupos organizados, escuelas establezcan huertos en, en las ciudades y en eh, la periferia de las ciudades Pues ha sido un gusto platicar contigo <risa> Héctor Bernal Mendoza eh, Qué bueno que esa preocupación que, que has tenido desde muy joven sea algo que ahora está rindiendo frutos y que haya instituciones como que están que están apoyando estos proyectos porque ya están dejando frutos y creo que dejarán muchos más Así es Así es, pues bueno, nosotros agradecemos a, a CONACYD, a la BOAB y a todas las instituciones que nos han estado apoyando, porque efectivamente sin esos apoyos seguiríamos trabajando, pero quizá con, con un menor impacto. Pues hay esperanza y mientras haya esperanza habrá la vida, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí. Flo. Muchas gracias, Héctor. Al contrario, gracias a ti. Muchas gracias a todos ustedes que leen y escuchan El Ciudadano. Soy Flor Coca Santillana y me dio mucho gusto entrevistar al doctor Héctor Bernal Mendoza. Él es eh, académico investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias por haber estado con nosotros, gracias a todo el equipo de producción y edición, a todos mis compañeros y nos escuchamos en la próxima.